¡Felicidades! porque Desde que llegué aquí, mi vida ha cambiado para la gloria de Dios. Me siento muy orgulloso. Gracias por guiarnos a la Nueva Jerusalén. Bendiciones. Feliz aniversario. ¡Feliz aniversario! Gracias Pastor Principal por guiarnos a la Nueva Jerusalén. Yo como mi Pastor Principal. Somos muy privilegiados. ¡Bendiciones! Manin, grandes bendiciones en mi vida. Gracias a mi Padre Celestial por haber conocido esta hermosa iglesia. Feliz Aniversario de Aniversario, Aniversario Iglesia Manin Central. Central. Uh. Gracias Pastor Principal Jerolí, por guiarme a la mejor morada del fiesta insistir, insistir y nunca desistir hasta lograr la Nueva Jerusalén. La oración es de los de mis pies. Somos Manmín. Somos Manmin. Manmín es mi camino, mi destino es la Nueva Jerusalén. Gracias Manmín. Gracias a la determinación del corazón de nuestro pastor principal. Mi sincero agradecimiento Dios... a mi pastor principal por su amor por las almas. Por ayudarnos a cultivar. Gracias al Señor y a la cobertura de nuestro amado Pastor Principal. Hemos experimentado en iglesia Magmin. ¿Qué es para mí? Bamín es amor, esperanza, cosa. 38 años salvando las almas. El amor de mi pastor principal nos salvó. Somos Magmin. Estamos siendo transformados y muy bendecidos con Pastor Principal. De Desde que conocí a Manmín, he podido saber claramente la forma de llevar mi vida cristiana correcta. Gracias a por la enseñanzas al pastor principal y también por el camino hacia la nueva que nos ha en Con el pastor principal, Victoria, con la iglesia de avancemos. Con la iglesia de Cristina, nos mueva Gracias a que soy Manmín, vivo la vida feliz en mi juventud. Con el propósito claro del amor y la verdad. Feliz aniversario, Iglesia! Gracias a mi Padre Celestial, mi Señor, mi pastor principal y mi pastor David por ser una persona nueva que hoy camina en el Espíritu completo. Feliz aniversario, amor. Muchas gracias, mi pastor principal. Gracias, a mi pastor principal, por sus lágrimas de amor para guiarnos a la nueva Jerusalén. Aleluya. Principal, lo amamos. ¡Vamos juntos a la Nueva Jerusalén! ¡Mamín! ¡Mamín! En este aniversario le damos gracias a Dios Padre, por nuestro pastor principal, por la familia Yang, por hacer de nosotros la iglesia Hemos recibido muchas bendiciones. ¡Gloria a Dios por el Ministerio de Santidad! ¡Gracias, gracias a Dios pastor principal! Vamos. ¡38 años de palabras, transformación y vida! Para, para llegar puntos a la nueva Jerusalén Tras conocer a mi postura principal y el amor, el poder, la virtud y la gloria de los que habla la Biblia Yo sabía que estaba en algún lugar, se llama Manmín Buenas tardes, ya hace que llegué a la iglesia, Manmín, he escuchado palabras de poder, de milagros, de señales y prodigios. Principal, gracias por el Evangelio de Santidad que nos ayuda a crecer espiritualmente Gloria a Dios, Aleluya Gracias por hacerle conocer el Evangelio de la Santidad. Gracias a Gracias mí, porque mi casa y yo somos manitos.